Un sabio dijo, cuando puedas recordar sin llorar, sabrás entonces que tus heridas han sanado. Después de un tiempo aprendí a dejar que las cosas fluyan. Si se dan, pues bien, y si no, también. Ya no me estresaré por cualquier cosa, por cualquier persona. Así soy feliz, pues un día aprendí algo especial que quiero compartir contigo. Perdonar es recordar tu pasado y no volver a sentir dolor, ninguna tristeza, y terminaré diciendo la lección que el pasado te enseñó. Con el tiempo aprendes a no guardar malos recuerdos de nada, de nadie, aprendes que el tiempo es justo y pone a cada persona en su lugar, en su momento, en su instante más perfecto. Que no podemos doblar el destino, porque nosotros no podemos ver más allá de lo que va a pasar, o cómo terminarán dándose las cosas. Con el tiempo te juro que aprendí que cuando eres capaz de recordar sin llorar, es porque ahora tus heridas ya sanaron, ya no le guardas ningún rencor triste a nadie, y a nadie te debe nada. Sientes que la vida es un lugar hermoso en donde vivir, porque ya nada te puede lastimar, ya nada te puede mantener en un estado de dolor, o de incomprensión por lo que otro hizo. A veces me preguntaba por qué el otro hizo esto o lo otro, o por qué se fue de mi vida, sin avisar, sin decirme nada. Pero después con el tiempo, aprendo que cada persona tiene una meta, un objetivo y una razón de ser en mi vida. Así te quiero dar un consejo que me funcionó muy bien para mí. Aprende a regalar tu silencio a quien no le importan tus palabras y a dar ausencia a una persona que no valora tu presencia. No hace falta dar explicaciones de por qué te vas, o por qué no te quedas, o sobre qué te hizo irte, o qué te hizo no quedarte. La verdad es que cuando a alguien tú no le importas, da igual lo que hagas, para esa persona serás invisible, no te podrá percibir y será insensible a tus tratos dulces. Aprendí también que cada persona es parte de una etapa en mi vida, y que cada persona viene me enseña algo vital que necesito aprender, y después se marcha, se va y ya no vuelve nunca más. Cada persona tiene un propósito, inclusive en tu vida, inclusive tú tienes un propósito en la vida de alguien, y una vez que lo cumples, el destino obra para que ambos simplemente se despidan, inclusive sin ningún adiós. Simplemente uno se marcha lejos del otro, y sí, yo sé que cansada estás de esperar pero también sabes que las cosas buenas están por llegar y que la gente correcta vendrá a tu vida. Sé que a veces parece agotador esta larga espera por alguien que arriba a tu vida, se quede y ya no te traiga más recuerdos tristes, sino que sea alguien que traiga a tu vida realidades llenas de amor, cariño y dulzura para ti. Te juro que llegará el día en que ya cada recuerdo sea solo eso para ti, recordarás riendo y no llorando. Recordarás aquellos campos que caminaste con esa persona que hoy ya no está a tu lado, ya no sentirás más dolor en tu pecho, porque ahora te has dado cuenta que todo es parte de un crecimiento. Es parte de una lección que la vida, el destino y a veces Dios pone para que tú seas una persona distinta. Sé que un día serás una persona diferente. Un día alguien me va a preguntar ¿Por qué hayas así? Y yo responderé, es que ella se dio cuenta a quién darle su amor y a quién darle su olvido, a quién darle su presencia y a quién regalarle su ausencia. Y quien quiera ser parte de su vida, sabrá que deberá conquistar sus temores y aceptar tus cicatrices como parte de lo que hizo la gran persona que hoy eres. Así que cuando puedas recordar sin llorar, sabrás que estás lista para un nuevo amor. Cuando puedas recordar sin llorar, sabrás que estás lista para volver a confiar. Sabrás entonces que un nuevo amor puede arribar a tu vida. Dejar el pasado atrás sin que éste determine la manera en cómo vas a vivir, o la manera en cómo vas a sentirte, es el primer paso para poder volver a amar. Serás una persona diferente, porque comprenderás que cada experiencia hace de ti una persona más preparada, más fuerte, más capaz de poder afrontar cualquier cosa que intente a tu alma dañar. Cuando los recuerdos ya no duelan, es porque te has hecho fuerte es porque eres capaz de poder vivir sin necesitar de ninguna réplica, de hacer o devolver lo que te hicieron. Porque ya en tu alma habita la necesidad de vivir en paz y ya no la necesidad de dar lo que te dieron. En resultado estarás más abierta a volver a amar y cuidar de ese amor. Porque te diré algo, nuestras propias heridas son como cristales rotos que pueden herir a cualquier persona, inclusive a aquella que queremos mucho. Nuestros recuerdos dolorosos, nos pueden llevar a herir a una persona que de verdad quiere pasar tiempo con nosotros, y podemos hacer que ésta simplemente se marche y quizás sea la destinada para nuestros planes. Es por eso que antes de darnos el permiso de volver a amar, debemos estar listos para recordar sin llorar, sin sentir deseos de volver para devolver lo que destrozó, sino por el contrario, estarás lista para amar cuando ya eres capaz de ver el pasado y solo aprender de él y no encerrarte en él. Si puedes ver tu pasado con ojos limpios, si puedes ver tu pasado sin sentir que el alma se te desgarra, entonces ya estás lista para volver a empezar. Así, cuando puedas ver tu pasado de nuevo, y no sentir el deseo de llorar, y no sentir el deseo de quebrarte, entonces es porque ya estás lista para volver a amar, y ya estás lista para volver a empezar en un nuevo amor, y nada te puede detener, ya no hay ningún pasado que te pueda aprisionar.